¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo una solución para cuando quieren agregar una cuenta a Google AdSense Una cuenta bancaria y les marca error, este error precisamente Esto pasa porque a veces este, ya, ya ingresaron una cuenta anteriormente Y decidieron eliminarla y poner una nueva Entonces ya les marca este error, pero el, el detalle está amigos en que no eliminaron la cuenta, lo que eliminaron es la forma de pago entonces como ya no tiene la forma de pago, cuando quieren meter la nueva cuenta les marca este error, entonces para poder ingresar correctamente una cuenta diferente, tienen que darle en editar, no le tienen que poner el, en eliminar, ya que si le dan en eliminar, como les menciono, elimina la forma de pago y por eso les marca el error, tienen que darle en editar, solamente pero este, para solucionar este problema, este, tienen que entrar a su página de YouTube. Por ahí encontrarán, encontrarán algún tutorial este, de cómo solicitar asistencia eh, personal. Una vez que logren solicitar la asistencia, vía chat van a indicarles que si pueden este, restablecer o reiniciar este, o actualizar su cuenta de Google AdSense. Y, y en alrededor de dos días este, su cuenta quedará actualizada y nuevamente volverá a aparecer la opción de agregar una forma de pago Y podrán agregar nuevamente ya la cuenta sin ningún problema Así es que espero que les ayude mucho en esto amigos No olviden este darle en, en editar y no en eliminar ya que este, si le dan en eliminar forma de pago ya no podrán ingresar otra cuenta, así es que espero que les ayude mucho este pequeño tutorial, y nos vemos en la próxima.